hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a que hora estés escuchando este video. hola qué tal ya voy quedando con baja energía bueno no no nada de baja energía nos toca nodo norte en libra nodo sur en aries esto es gracias al aporte de la NIC-BEPAR. La NIC-BEPAR de Colombia nos hizo este aporte de Nodo Norte en Aries, Nodo Sur en Libra y al revés, Nodo Norte en Libra, Nodo Sur en Aries. Esta vez vas a aprender tres palabras claves para ese Nodo Norte en Libra y Nodo Sur, por supuesto, en Aries. Nodo Norte en Libra. ¿Qué venís a aprender? A ser utilitarista, a ser pacífico y a ser empático. Ese es el aprendizaje que venís a dar. Esa es la pelea que venís a dar. Esa es la batalla que venís a dar. No dosuren aries lo que traes como herramienta. Sos irascible, sos indolente y sos conflictivo. Eh, esto más que herramientas son piedras en el zapato eh, pero hace esa conjunción, ese trabajo sí, para lograr vivir lo que tenés que vivir te mando un abrazo muy grande nos volvemos a encontrar mañana sí, claro que sí como todos los días ¿con qué? con Nodo Norte en Escorpio Chao, hasta mañana.